Cuco Sánchez, cantautor mexicano. José del refugio Sánchez Sardaña, Altamira, Tamaulipas, Ciudad de México, 3 de mayo de 1921, Ciudad de México, 5 de octubre del 2001. Fue un compositor y cantante mexicano conocido como Cuco Sánchez, perteneciente a la época de oro del cine mexicano. José del Refugio Sánchez Saldaña nació el sábado 3 de mayo de 1921. Su padre, don José del Refugio Sánchez Erros, capitán primero, pagador del ejército mexicano, se trasladaba con su regimiento a la ciudad Victoria, Tamaulipas, a través de la Sierra de Altamira. Con él viajaba su esposa, Felipa Saldaña Cabello de Sánchez, a quien poco después de la medianoche le comenzaron los trabajos de parto. Su esposa dio a luz un varoncito a quien le pusieron el nombre de José del Refugio y que con el correr de los años se le conocería como Cuco Sánchez. Poco tiempo después nació Enrique, su único hermano. La familia tuvo que viajar mucho durante los primeros cinco años de vida del pequeño Cuco hasta que un día su padre decidió ir al norte a enlistarse con el general Álvaro Obregón. La familia no lo volvió a ver hasta después de muchos años. Su madre lo llevó a vivir a la Ciudad de México, en Tolillahuaco, en donde consiguieron comprar algunas chivas y vacas para vivir. Así fue que refugio se convirtió en pastor y vivió una infancia difícil, ya que tuvo que trabajar muy duro para procurar algunas comodidades a su madre y hermano. Desde su infancia se distinguió por decir frases bonitas, las cuales le gustaban mucho a su madre, quien por ello las anotaba. Cuando Kuku aprendió a escribir, redactaba ideas muy completas y poéticas, y al poco tiempo descubrió su capacidad y facilidad para desarrollar melodías para acompañar esas frases y pensamientos. Así que decidió acudir a la XW con su trabajo, pero sus primeros intentos fueron vanos ya que ni siquiera consiguió que les permitieran entrar al edificio. Un día tuvo un golpe de suerte ya que Alfonso Sordo Noriega le consiguió la oportunidad de entrar a practicar con algunos intérpretes. Fue así como consiguió que le grabaran algunas canciones. Más adelante sucedió que en un programa de Radio 1000 no se presentó un cantante, por lo que Paco Malgesto sugirió que cantara. Desde esta primera presentación logró una gran aceptación del público a partir de ese momento, comenzó su desarrollo y poco a poco fue tomando el estilo que lo caracterizó y lo llevó al éxito. Cuckoo Santos comenzó su carrera artística en 1937, pero fue en 1939 que su canción Mi Chata lo lanzó a la fama. Compuso más de 200 canciones, varias de ellas para el cine. Su estilo retoma la tradición de la canción revolucionaria. Algunas frases de sus canciones se han convertido en expresiones del habla popular, por ejemplo, la champla, que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Para decir que un amor una vez abandonado, lo es para siempre". Pusieron voz a sus composiciones artistas como Amalia Mendoza, Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Matilde Sánchez, La Torcasita, Chabela Vargas, María Dolores Pradera, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ángel Parra, entre otros. Cuco Sánchez falleció a la edad de 79 años. También tuvo participación en varias películas como Socios para la Aventura 1958, Vaya este corazón al lado de Jacqueline Andere, alma delia Fuentes, Ana María Vibriesca y José Alonso, filmada en 1970 en la famosa colonia Villa Coapa, Narciso, Mendoza, Telalpan, de la Ciudad de México. Película dramática, catalogada como una muy buena película del drama de su época, y en 1992, el productor Valentín Kistein lo invitó a formar parte del elenco de la telenovela María Mercedes en el papel de Genaro. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.